Los grupos de Facebook siempre son creados para unir personas que tengan algo en común. Ya sean memes, juntes, actividades, juegos y así sucesivamente. Mientras se van agregando personas, se van conociendo, van publicando como les da la gana y salen a relucir las diferencias. Las peleas y los problemas entre los integrantes no tardan en comenzar todos quieren defender su punto de vista y su libertad de expresión oh jajaja <risa> pero descuiden siempre hay administradores o moderadores para evitar problemas mayores cuando los usuarios se dan cuenta de esto se comienzan a burlar de los administradores y a unificarse para hacer burla de estos llegan a un nivel que de no soportarlos salen del grupo inicial y crean uno aparte para evitar estar con dicho administrador Pero lo mejor está por comenzar Ese administrador entra al nuevo grupo en calidad de usuario Y en muchos casos con cuenta falsa Y todos los demás al ver que los acompañan se sienten incómodos con su presencia lo agreden para que abandone dicho grupo y los deje con sus nuevas reglas Comienzan a hacer publicaciones hirientes y se dan cuenta de que puede funcionar Los demás usuarios apoyan y se unen al bullying Hasta que uno de ellos, inteligentemente se da cuenta de que todo era una bomba de tiempo Que simplemente dejará a todos desvelados a como son en realidad Y sin remedio, vuelven al grupo inicial o evitan más grupos en el futuro Te la prestó el mamaste.